Si queremos revisar el historial de una presentación, igual que con cualquier otro documento de Google, podemos pulsar sobre el enlace donde nos pone todos los cambios guardados en Drive y veremos que nos va dando los cambios por fecha, en este caso, como todas las eh, diapositivas están hechas en el día de hoy, aparece un único cambio, salvo que mar marquemos al final mostrar revisiones más detalladas. En ese caso podríamos ir viendo paso a paso qué es lo que hemos ido haciendo, lo vamos comprobando en la zona izquierda porque aparece marcado en verde lo que ha ocurrido en cada uno de los instantes. Si en un momento determinado quisiéramos volver, por ejemplo, vamos a ir a esta revisión o incluso un poquito más adelante, más atrás, más atrás aún, por ejemplo, a esta revisión decimos restaurar esta revisión y desaparecerían las diapositivas que habíamos señalado acá. Nuevamente, si vuelvo a hacer clic y, pues, y pongo a mostrar revisiones más detalladas, podría ir a esta que es justamente la anterior y volver a restaurar esta revisión, con lo cual siempre podemos volver al punto en el que está dando.